¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan este, este día lunes. A nombre del Instituto Mexicano de Cinematografía y de la directora general María Novaro, les doy la bienvenida a esta conferencia de prensa de la edición 2022 del Festival Ultra Cinema. Y pues para no eh, acaparar muchísimo, eh, le dejo ya la palabra a Antonio Bont para que haga la presentación de quienes participan en la mesa. Y eh, nos vemos al final para preguntas y respuestas. Adelante. Eh, hola, ¿qué tal? Buen día. Pues eh, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a, esta, eh, a este evento que es la conferencia de prensa en donde pues eh, eh, vamos a hablar un poco acerca de las actividades que vamos a tener en la decimoprimera eh, edición del Festival Ultra Cinema, que pues ha sido un, un largo camino y pues muy agradecidos estamos de poder estar eh, aquí y con quienes nos escuchan. Eh, y, y pues bueno, yo, yo tenía un, un, un péndulo para ver si estaba el, el espíritu de... Rubén Gámez, aquí en esta conferencia de prensa, pero me dijeron que me portara decente, entonces pues eh, voy a, me, me dijeron que me moderara y, y más como, como moderador, entonces eh, pues tenemos la presencia de eh, Chael Ramos Araizaga, el director del festival, yadira de Gutiérrez Ávila, coordinadora del Ultracinema de Cinema en Tijuana. Eh, Nayashel Ramírez, eh, coordinadora de Ultracinema Jalapa, Lía Dansker, eh, coordinadora de Ultracinema en Asunción, Paraguay, eh, Gabriela Zamorano, directora del archivo, eh, de Archivo Cordero, y también la presencia de, de, de, de Andrés eh, Kaiser. Eh, pues. Eh, eh, quisiera, quisiera pasar la palabra a Michael Ramos, quien nos va a hablar un poco eh, acerca de, del festival. Eh, pues, Micha muchas muchas gracias. El micrófono es tuyo. Gracias, gracias, maestro Bunt. Eh, gracias a todos los, los, nuestros invitados especiales. Andrés Kaiser, por supuesto, el director de Teorema de Tiempo, nuestra película inaugural, ya nos, ya nos platicará. Y Gabriela, que se, se incorporará un poquito más tarde, por cuestiones de trabajo, está, está pendiente de esto, pero bueno, ya, ya nos platicará ella también. Eh, pues bueno, eh, gracias a todos los que nos están viendo a través de la red del IMCINE y de, de, de, de la página de Facebook de Ultracinema, vamos a presentar las actividades que tenemos para esta decimoprimera edición. Y bueno, primero me gustaría hablar del, del cartel y el concepto de este año. Paloma, si nos... eso, gracias. Eh, el cartel de este, de este año está diseñado por Erika Magaña sobre una idea e imágenes de, de Triste Trópicos, que es una diseñadora muy interesante que tiene toda esta estética och, ochentera. Y la, está inspirado que el, el, no fue el tema principal, como el año pasado, la edición Hacker, este año simplemente introdujimos el la apertura para, para eh, exhibir trabajos que, que bordearan los temas del post-internet, y, y bueno, pues por de ahí todo la onda de, de que esto se pareciera como a una pantalla de, de Windows 7 o una cosa así, entonces de ahí surge la, la idea, y bueno, pues por ahí nos, nos vamos a manejar en cuanto a imagen, a agradecerle a, a Erika y a Triste Trópicos que, que nos eh, dieran esta imagen tan, tan bonita, tan peculiar. Gracias, eh, Paloma, la, la siguiente es... Eh, hablarles en general, del, del, del festival está eh, como a partir de la pandemia, yo creo que ya nos, nos vamos a mover por esa línea, una versión virtual y una versión presencial, eh, que este año abarca eh, pues muchísimas ciudades, del 15 al 29 de octubre, repartidos así en, en distintas eh, fechas y horarios, eh, Ultracinema sucederá en Tijuana, Cornavaca, Morelia, Jalapa, Guanajuato, Tepic, Tepoztlán, Mexicali, Puerto Vallarta, Tecate, Mérida, la Ciudad de México, Toluca, San Cristóbal de las Casas, Puebla, Cholula, Aguascalientes, y por primera vez en Asunción, Paraguay. Ya eh, Lía Dansker nos hablará un poco más de eso. Y eh, en paralelo, eh, tendremos nuestra versión en línea, que sucederá del eh, 31, del 16 de, de octubre al 31 de de, eh, del mismo. Y bueno, la selección oficial de este año está compuesta de 61 eh, trabajos que, que son la selección, tendremos además, y bueno, de distintos países, de muchos lados, nos, nos enorgullece que cada año va, recibimos más y más trabajos de, de los rincones más recónditos del, del país, entonces estas sedes recibirán, por supuesto, selección oficial, son, son sedes eh, eh, eh, oficiales de del festival, y, y bueno, estamos muy contentos y agradecidos con, con todos ellos, pero eh, eh, además de esto, tendremos una serie de programas especiales, de los cuales, pues bueno, toda esta información está en nuestras redes sociales, La, los programas están ya publicados, ya sabemos qué programa, qué película eh, pasa, en qué lugar, y, y bueno, para no andar más en eso, que está, que está en, en, en las redes, simplemente mencionarles que estamos eh, muy contentos de esta selección, eh, ha sido un trabajo eh, muy arduo de eh, nuestros curadores, Antonio Arango, Pablo Romo y Alegra Hangen, que se lucieron con, con la selección. Y bueno, eh, sin más preámbulo, los, nos vamos a un evento que sucederá este fin de semana que queremos hacer hincapié porque es eh, de esta manera de celebrar el Día Internacional del, del Cine Casero acá en México. Es el primer encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano que sucederá en línea en las redes de ultracinema, entre el 14 y el 15 de octubre. Con, es un encuentro de especialistas, eh, artistas e investigadores latinoamericanos que hablarán, debatirán y conversarán alrededor del, del cine casero, del cine mateuro y huérfano, que son eh, pues parte importante de, del cine mexicano que ultracinema desde 2014 celebra el Día del Cine Casero. Y ahora se nos ocurrió hacer este, esta reunión de, de expertos, que, que, que eh, están trabajando con estos temas, y, eh, y por reunirse en un espacio, tenemos dos clases magistrales, Salvi Bancos de España y eh, Kate, Kate Mayer de Estados Unidos, nos, nos hablarán también de esto. Esto nos da pie para, para hablar de nuestra película inaugural, que es la película de cierre de este encuentro, que es Teorema de Tiempo de Andrés Kaiser, al cual estamos muy agradecidos que nos... Eh, que nos haya eh, dado la oportunidad de compartir su, su, su hermosa película y que, pues, por supuesto, está aquí invitado para, para que nos cuente un poco más de, de, de, la, de la peli. Gracias, Andrés, gracias por, por prestarnos tu película, por dejarnos compartirla. Ahí veíamos un poco las fechas en dónde va a ser y, pues, nada, Andrés, cuéntanos un poco de, de tu trabajo. Que, bueno, ha tenido un paso fulgurante por, por cuánto festival ha estado, ¿no? hola michael hola a todos gracias por la invitación muy buen día este pues sí muy contento de estar justo aquí en el, en el festival porque yo quiero comenzar diciendo que yo conocí este festival en una plática que hubo en el Goethe Institute hace ya varios años eh, eh, en donde estaba girando en torno al archivo y justamente ahí en una mesa eh, pues empezó a, a plantear este, este festival y yo estaba Michael ahí y yo pregunté y dije, oigan, yo tengo, yo lo que pasa es que tengo un montón de películas que me encontré de, de, de mis abuelos y, y, y quiero hacer algo con ellas, pero no sé exactamente dónde mostrarlas, ¿no? Y Michael luego, luego dijo, pues, este, cuando la termines, la puedes mostrar en nuestro festival. Y yo dije, ah, pues a, a todas, hay un, hay un espacio para, para el cine de reapropiación, ¿no? Entonces, estoy muy contento que justamente eso se haya cumplido y que la película eh, pues, se vaya a mostrar aquí. Y doblemente más contento porque sea la película inaugural. Eso nos pone muy contentos, digamos, a los involucrados que estuvimos en el proyecto. que Somos pocos, porque es una película que no tuvo rodaje, pero nos pone muy, muy contentos, ¿no? Eh, y que vaya a suceder en tres sedes simultáneas también es algo... Que es muy inusual, que pasa muy pocas veces y que, y que sea realmente en, en, en lugares tan bonitos, digamos, como el Cine Morelos, que es espectacular, este, la Galería Arte en Jalapa y en, y en Tijuana, pues nos pone muy contentos. Esperamos que haya una buena convocatoria y que vaya, que pueda ir la gente. Y pues nada, simplemente contarles que la, la, la, la película, pues ya después de 10 años de, de estar trabajando sobre estos materiales sobre estos materiales físicos, la terminamos finalmente, la pudimos estrenar este año está nuevecita y, y está calientita salida del horno y ha tenido un buen paso por, por festivales aquí en México estrenamos en el festival de Guanajuato en donde se ganó el premio de la prensa y el, y el del jurado y en el de Monterrey que también ganó el premio del jurado y pues bueno, un poco en la idea de, sobre todo yo pienso cuando haces documental y documental de archivo, eh, de pronto lo ideal es que, que lo vea la gente, la mayor cantidad de gente posible, ¿no? De pronto es un género que a veces es, es complicado y es, y, es, y es difícil. Quienes lo amamos no nos perdemos cosas, pero de pronto lo, lo, lo que hay que buscar son adeptos y hay que evangelizar a, a, a nuevas gentes para para que vengan a ver este, y se enamoren del archivo, ¿no? Entonces, pues muy contentos, muy contentos con, con esta invitación. Eh, nada, yo nada más, eh, por último me gustaría pues, decirles a la, a, a la gente que, que tiene las ganas de venir a verla, pues que se va a encontrar con una historia, una historia familiar, una historia de una familia común en provincia, que hizo cosas eh, poco comunes y que eh, espero que resuenen en, en todos, ya que todos tenemos familias y muchas de, de las familias, de nuestras familias, filmaron muchas cosas. Yo tuve la fortuna de que todas esas filmaciones eh, permanecieran intactas pero yo sé que hay muchas familias, digamos, que han perdido esa memoria con el tiempo, entonces este, yo espero que, digamos, esta película pueda, pueda ayudar a, ver, a, ver, a verlos reflejados en torno a, a esa memoria, ¿no?, y, y a, las, a las heridas familiares. Entonces, pues nada, nada, nada más que muy orgulloso de formar parte de Intracinema, eh, de nuevo, eh, gracias por la invitación, y, y pues espero que, que, que no se la pierdan, ¿no? Gracias, gracias Andrés. Nada más recordarles que justo inaugura, cierra, cierra el encuentro e inaugura el ultracinema en, en tres sedes, el Cine Morelos de Cuernavaca, de, eh, la Sala Carlos Molziváis del Secut en Tijuana y la Galería de Arte Contemporáneo en Jalapa. ¿no? Además de estas tres eh, funciones, el mismo día, el día 15 de, de octubre, se presentará el día 20 en, en Kinoki, el Foro Cultural Independiente en San Cristóbal de las Casas, y en la Cineteca Mexiquense el día 28. Esas son las, las funciones que tendremos de teorema de tiempo. Gracias. Gracias, Andrés. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Andrés. Eh, la verdad es que es una película que no deben perderse. Es eh, una película, francamente, que me puso la piel chinita. Eh, cedo la palabra ahora a Yadira Gutiérrez, eh, que nos va a hablar acerca de las actividades que tendremos en la ciudad de Tijuana, Baja California. Bienvenida dirá mucho gusto en verte. Hola, hola. Muy buen día a todos, a todas y todos. Gracias por la invitación a ser parte de esta Gira Ultracinema. Qué emocionante que Tijuana sea una de las sedes. Ya lo teníamos eh, cocinando desde hace unas cuantas ediciones atrás. No hemos logrado que llegue todo el festival con sus foros, talleres y encuentros, pero esperemos que... Próximamente podamos tener más actividades aquí en Tijuana. Y pues nada, yo en lo particular estoy súper contenta de, de poder traer este tipo de cine a la ciudad. Es un cine que no es común verlo. Si bien es cierto que eh, tendrí, teníamos antes de la pandemia dos salas donde podíamos ver eh, cine independiente, un cine diferente, cine de autor. Eh, después de la pandemia solo quedamos con una y pues estamos muy agradecidos porque la Cineteca Tijuana Secut, eh, la Sala Carlos Monsiváis abre las puertas para el festival y pues nada, eh, a mí me parece muy importante que veamos películas como Teorema del Tiempo o como Archivo Cordero en una ciudad en donde no hay cultura de de preservación del patrimonio cultural o del, del patrimonio fílmico, sobre todo fotográfico, en donde, pues, hemos visto a través de los años que inclusive a través de la muerte de los fotógrafos o de los autores, realizadores, los materiales son desechados inmediatamente. Entonces, me parece muy importante que ayer estaba soñando en invitar a todos los de gobierno a las funciones para que vean la potencia del archivo, ¿no? Y las posibilidades que hay cuando se considera, eh, cuando se le da importancia a este tipo de material y, y, pues eso, que se vean las posibilidades de lo que se puede crear, ¿no? A partir de una película, a partir de las muestras en festivales, a partir de los encuentros con las comunidades y que vean estos materiales y, pues bueno, con muchas ganas de que esto resuene en la ciudad y de que la gente empiece a rescatar todos esos películas y fotografías que están olvidadas en algún closet Para ya no seguir hablando tanto, pues, bueno, les invito a Tijuana. Vamos a tener actividades en Baja California, perdón, en la ciudad de Tijuana. Vamos a estar en la Cineteca, en la Cineteca Tijuana, en la sala Carlos Monsiváis, como lo comentó Micha. Vamos a inaugurar el día 15 con la película Teorema del Tiempo. El domingo 16 vamos a tener eh, la selección de, de cine mexicano experimental para las infancias. Esto creo que va a estar muy bonito. Es una matiné del mediodía, eh, también en la Sala Carlos Monsiváis en la Cineteca Tijuana. El día 19 nos movemos hasta Mexicali en colaboración con la coordinación de la Escuela de Medios Audiovisuales de la UABC. Vamos a tener allí también una selección bastante entretenida de, de cortometrajes de esta selección 2022. Allí nos estará apoyando también la embajadora de ultracinema en Mexicali, Basilia Madrid. El 20 nos regresamos a Tijuas y en la sala de la cultura de Altamira, en la Casa de la Cultura de Tijuana, en la zona Altamira, en la colonia Altamira, vamos a tener una película súper especial, que es El desierto de Simón, esta película de reapropiación que creó Ultra cinema en su edición anterior eh, que tiene un origen chido a través de talleres y, y participantes nacionales e internacionales. Vamos a tener también allí tres de los realizadores de Baja California que nos van a acompañar de manera presencial. Este, desde Tijuana. Desde, Teca, desde Tijuana, Ensenada y Mexicali, nos visitarán esa noche para platicarnos un poco del proceso Y el día viernes 21 viajamos a la ciudad de Tecate a un lugar súper bellísimo Que es este el Horno de la Montaña, es un lugar mágico en donde seguramente veremos extraterrestres el día que vengas, Micha ...en medio de montañas, con un horno de leña, en un lugar maravilloso... ...pues vamos a tener también el programa de post-internet... ...vamos a poder ver yay, el proyecto Meca 100... Eh, ...que es para la celebración del centenario de Jonas Mecas... ...y nos van a acompañar dos músicos geniales de aquí de la ciudad de Tijuana... ...que son Zen y la Intrépida Orquesta de Beats... ...así que esta noche se va a poner bueno... Y clausuramos el sábado 23, mentira, el domingo 23, cerramos con eh, Archivo Cordero. También una película hermosa para los amantes de la fotografía, de la preservación, de la historia. Están cordialmente invitados, ojalá, invitades, ojalá y puedan acompañarnos. Y pues nada, este, esto está bueno, muy, muy agradecida con todas las instituciones que nos abrieron las puertas, con Carlos Arabia, con la doctora Bianca Santana en la Cineteca Tijuana, con Sara Ivango en el horno. Eh, muchísimas gracias a la ex coordinadora de la Casa de la Cultura, Monserrat Sánchez, quien también nos apoyó muchísimo para tener ese lugar como sede, y a Ana Karina Valderrabano ahora, y por supuesto a Axel Núñez en Mexicali, que también nos está apoyando desde allá. Y claro, a los directores, y a Micha y a Antonio, Nayashel, todos los días. A huevo. <ríe> Ay, ah, no puedo dejar de decir que el programa, la, en nuestros curadores, o sea, de verdad que hacen un trabajo genial. Este, Tal como lo mencionaba Micha antes, nosotros pues somos las manos y las piernas de esas mentes. Entonces, pues aquí está todo el programa de Ultracinamente. Bueno, ojalá y nos puedan acompañar. Eh, muchas gracias, Yadira. Qué ganas de estar, de estar en, en todas las sedes, la verdad. Eh, cedo ahora la palabra para Nayashel eh, Ramírez, quien está en eh, Jalapa y pues nos va a platicar sobre las actividades de, de, de ultracinema en esta ciudad. A adelante, Nayashel. Muchas gracias. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos, todas? Pues eh, les cuento... Eh, es la segunda vez que tenemos a Ultracinema en Jalapa, por suerte. Eh, hubiésemos querido que fuera de manera más presencial como la primera vez, con talleres y toda la cosa, pero no se rechaza ningún regreso de Ultracinema. Y pues bueno, esta vez vamos a tener eh, varias actividades por acá, eh, Van a hacer más proyecciones, vamos a contar con la proyección inaugural el día 15 de Octubre en la Galería de Arte Contemporáneo. Eh, y el resto de la sede, el resto de las funciones serán en el Cinema Nahual, que es una sala de cine independiente aquí en la ciudad de Jalapa, del 19 al 23, ahí vamos a tener una clausura. Y pues estamos... El día de la inauguración va, va a estar presentando con nosotros Pablo Romo, que es uno de los curadores de toda la Gira Ultracinema. Eh, esperamos presentar eh, Teorema del Tiempo de la Mejor Manera, este, y también estamos planeando eh, próximamente actividades para infancias, que queremos armar un pequeño tallercito de reapropiación de cine, y una proyección también para infancias, este, pues, pues nada, creo que, creo que esas serían sería todo, y pues estar pendientes más bien como de las redes sociales de la Galería de Arte Contemporáneo, del Ágora de la Ciudad y de Cinema Nahual, eh, quienes son los que pues las sedes que nos están como que nos ayudaron y que nos alojaron este año. Eh, y pues nada, también Jalapa tiene mucha suerte de tener ultracinema porque es una ciudad bastante cultural en todos los sentidos, tanto o sea, musical, visual, danza, teatro, pero le hace falta... Eh, perder los buenos modales y corromperse un ratito con el cine experimental o con, con algo más de lo que ya sabemos hacer. Entonces, pues, pues resulta bastante, eh, sí, sí, se vuelve una retroalimentación contar con ultracinema por acá, no para, para, las, para las artes. Y pues nada, aprovecho también para agradecer a Lágora de la Ciudad y Galería de Arte Contemporáneo, Natalie Natalia, Natalia Perusquía y Fernanda Huerta, a Rafa López Bá de Cinema Nahual y todo su equipo por toda la disposición que nos, han, que nos han dado hasta ahorita. Y pues los esperamos, si hay por acá gente de Jalapa y no, si quieren venir a conocer Jalapa, Ultracinema es un gran pretexto para venir. Eh, y pues nada. También qué, qué chido que se esté haciendo como en todos lados una locura, pero ahí se empiezan las buenas cosas. Entonces, pues, también qué chido verlos, verlas, verles. este Y pues por acá vamos a estar. Entonces, estén pendientes de, de Jalapa. Muchas gracias, Naya. Eh, eh, cedo ahora la palabra a Lía que nos va a hablar acerca de, de pues un, un, un hecho bien interesante en esta, en esta edición del festival, que pues, trascendemos fronteras y nos va a hablar acerca de ultracinema en Paraguay. Lía, adelante. Ay, muchas gracias Antonio, gracias Micha por esta invitación. Bueno, voy a decir algo que todos ustedes ya saben, que los mexicanos nacemos en cualquier parte. Cuando uno quiere ser mexicano, pues no hay nada que lo impida, ¿no? Y yo hace como 10 años que soy un poco golondrina y me he nutrido mucho de... Soy argentina, pero, me, pero vengo todos los años a México, hace más o menos 10 años, y me he nutrido mucho de la escena experimental y contemporánea de cine mexicano. Entonces, pues, conozco este festival y a Micha hace varios años y este año surgió una conversación con un muy buen amigo, Fernando Fajardo, que era el director del Centro Cultural de España en Asunción, de llevar esta muestra allá. Y inmediatamente eh, lo, lo pusimos en marcha y la verdad es que todo el Centro Cultural, su nueva directora, Eloísa y María, que está ayudándome en la coordinación y en la curaduría de la muestra, le tratamos de dar una identidad que, si bien es básicamente eh, ultracinema, eh, también, como Micha bien nos sugirió, empezar a hacer una semilla para tener un festival de cine experimental en Paraguay. Entonces, pues, en Paraguay vamos a tener cuatro días en el Centro Cultural de España dedicados totalmente a la programación del festival. Vamos a mostrar toda la programación del festival. Hicimos también una curaduría y una convocatoria para que se pueda empezar a ver cine experimental local. Vamos a contar con la presencia de Paz Encina, que es una directora, eh, bueno, importante de Paraguay, y que su última película estuvo en Locarno. Y también de Maya Navas, que ella es la directora de un festival que se llama Play en Corrientes, Argentina. Y que es un festival que tiene 12 años, entonces, eh, un poco como con Micha la idea fue intentar reunir a la gente de la escena local para que esta visita de ultracinema sea a la vez eh, una forma de que ultracinema siga yendo al sur, que es algo que necesitamos, que esta comunicación sur-sur del sur global exista, que no todas nuestras comunicaciones sean de norte a sur eh, y también para que la escena local tenga la posibilidad de repensarse a sí misma, mirar su producción y entonces les quería comentar que nuestra película inaugural, si bien vamos a, a ver la película de Andrés, nuestra película inaugural es una película de Carlos Sayer, un director paraguayo que en 1969 hizo uno de los mediometrajes que se llama El Pueblo más conocidos y más experimentales eh, de la escena de Paraguay. Entonces, bueno, con este espíritu de, de ir mezclando las cosas y que los pasos comunicantes del cine eh, se influyan y permitan que, que se pueda como visualizar una escena que está viva y que necesita como reescucharse, es así como iniciamos esta primera versión en, en el sur de este hermoso festival que yo lo he visto tantas veces y que lo que más me interesa del festival es justamente esa posibilidad de repensar qué es el cine experimental, para qué hacemos cine, a quién se lo mostramos, desde dónde nosotros nos nutrimos. Y eso no es algo que se pueda ver en todos los festivales, eso tiene que ver con el amor con el, con el que se hace la curaduría. También con una concepción contemporánea del cine que creo que es muy importante en este festival y que hace que nos repensemos para qué seguir produciendo, ¿no? Y creo que va a ser muy bienvenido en Paraguay. Y cuando yo digo Paraguay, digo también toda una pequeña zona, ¿no? Paraguay, Argentina, eh, Brasil, porque estamos ahí bastante pegaditos, Asunción, que nos vamos a asomar a esta gran programación del ultracinema. Eso pues sería... Así que vamos a tener del, creo que no me olvido de nada, del 25 al 29 en el Centro Cultural de España de Asunción, toda la programación que prontamente ya va a estar ahí en las redes. Me pongo nerviosa en estos eventos así que si algo me olvidé, pues me preguntan. Muchas gracias Lía, eh, encantados de, de, de, de estar en, en el sur. Eh, ahora quisiera ceder la palabra a, a Gabriela Zamorano, directora de Archivo Cordero, otra de las películas, una, una, la película que, que, que clausura la, esta edición de Ultracinema. Eh, también, obviamente, ya en subtítulo pues, tiene que ver con el archivo. ¿no? Gabriela, bienvenida, muchas gracias, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todas y todos los que están haciendo posible este, este tremendo evento, ¿no? este, esta tremenda exhibición. Eh, la verdad es que para mí es una sorpresa y un honor formar parte de, de Ultracinema, es una, un festival que admiro mucho, que, me, que, me, que, que creo que muestra cosas que no se muestran en otros espacios, es muy movido y pues hay gente querida y redes queridas ahí este, metidas, ¿no? Entonces, para mí es un gran honor eh, eh, que, que Archivo Cordero esté como parte de este festival ahora y que sea la película de clausura. Y bueno, siguiendo un poco lo que decía Lía, este, justo este es un, hay un diálogo sur-sur, este, ¿no? Es una peli, yo soy mexicana, eh, tengo vínculos muy fuertes con Bolivia y es una película que hice en Bolivia con equipo mitad, mitad boliviano, mitad mexicano, este, etcétera. Eh, y es sobre un archivo fotográfico histórico muy importante, una de las eh, colecciones fotográficas más importantes de Bolivia, eh, y pues es una, ha sido como todo un reto entrar desde la antropología, yo soy antropóloga, eh, a dialogar con el cine y a buscar posibilidades en el cine para explorar qué es esto de, de un archivo fotográfico. ¿no? Entonces creo que la premisa principal de la película es... Eh, interrogar y, y explorar con el público qué es un archivo fotográfico, en qué consiste, ¿no? Y esto no es una pregunta técnica, no es una pregunta meramente histórica, es una pregunta que también está llena de apegos, ¿no? Eh, eh, eh, y que combina pues estas exploraciones, estas excavaciones que, que hacen los dueños de los archivos, los guardianes de los archivos en sus materiales, que son azarosas, que están llenas de encuentros, llenas de, de polvo, de tiempo, de mucha densidad. Eh, con, con memorias y, y también con muchos apegos. ¿no? A mí me, me interesa mucho enfatizar en la película esta cuestión del, del apego y el amor que tienen este, los, los guardianes de los archivos y también la, las personas que están en, alrededor de ellos para, para mantenerlos vivos y para mantenerlos a flote. Entonces pues es ahí un, un diálogo con estas preguntas, con estas búsquedas, eh, eh, pues a partir de, del material mismo de archivo, del registro que fui haciendo a lo largo de, de muchos años. Es una película que está como muy, muy en la cuestión de... Eh, eh, apuesta mucho por, por una búsqueda más errante, ¿no? No, no es una película que ya tenía respuestas preconcebidas, sino que ha ido encontrando en el camino y, el, y ha sido un camino ¿no? un poco eh, errante, ¿no? Esa es la palabra que, que la describo. Y por otra parte, este, combina también pues, la historia oral y la presencia de, del guardián y del dueño de este archivo, que es el nieto de del fotógrafo principal y que pertenece pues a esta a esta familia a tres generaciones de fotógrafos que mantuvieron vivo este estudio y este archivo a lo largo de todo el siglo XX entonces este pues yo estoy muy feliz de, de que se pueda este de que pueda circular la película de que vuelva otra vez al sur no y que se abran otros otras vías otra, otras posibles vidas para la película por allá este y que esté circulando pues aquí en en varios espacios que que ya están muy consolidados y que Seguramente van a, a tener públicos muy lindos este, aquí en México. Entonces, bueno, solo completar que yo no podré estar en, en, en varias de las muestras, pero lo que sí tengo planeado, como vivo en Michoacán, eh, tengo planeado estar en la muestra de Morelia, que será el lunes 17 a las, a las 7 de la, de, la, de la noche. Ahí vamos a estar con la directora de fotografía, que es Ana Soler, que es este, michoacana española y que estuvo también, pues, eh, muy involucrada con el proyecto y sobre todo pues que, que puso, que, que, que terminó de armar todo el trabajo de fotografía ¿no? que, que tiene ahora este, la versión final. Entonces bueno, si se me pasa algo igual me preguntan, pero muchísimas gracias, este me siento muy emocionada de, de ver el equipo ahí este, en acción ahorita, eh, porque pues no nos conocemos y ojalá que nos podamos estar encontrando en este camino. Gracias, un abrazo. Eh, perdón, Antonio, antes de seguir con, con, con, con, con lo que sigue, valga la redundancia, nada más recordar que eh, Archivo Cordero eh, es nuestra película de clausura, pero bueno, tuvimos que acomodarla en, en diferentes espacios de acuerdo a, a sus agendas, entonces se presenta, como bien decía el 17, eh, en el Teatro José Rubén Romero de Morelia, eh, cerrará oficialmente la, esta edición de Ultracinema en la Cineteca de Tijuana, en la Sala Carlos Monsiváis, el 23, en el Cinema Nahual, el mismo 23, y logramos concretar que también se exhiba acá en el Zócalo de Tepoztlán, el mismo 23. Continúa su paso eh, por otras sedes, el día 25 acabamos de cerrar una función en la Universidad de Aguascalientes, el día 26 en un espacio maravilloso que se llama La Central Casa Creativa en Puerto Vallarta, para cerrar, cerrar ya finalmente el día 29 en la Cineteca Mexiquense. Y bueno, ahorita me gustaría que, antes de continuar, porque ahora uh, me toca el papel de moderador, porque el siguiente presentador es eh, Antonio Bunt, pero si Paloma nos ayuda con el, con el videíto, lo que sigue, estaría, estaría fantástico. Gracias Paloma. Y bueno, pues esto nos da el pie, porque eh, para hablar de este proyecto que eh, fue una ocurrencia del Maestro Bundt, eh, es un proyecto que se llama Meca 100, que fue una convocatoria abierta para todo el mundo para hacer pequeños eh, ensayos inspirados en la vida de este grandioso personaje, Jonas Mecas, que cumpliría 100 años este año. Y bueno, en todo el mundo se hicieron celebraciones, se hicieron funciones de sus obras, se, se hicieron homenajes, y nosotros, pues, una manera de, de, de, de hacerlo nuestro fue esta convocatoria que recibimos materiales de, de muchísimos lados. Al final se hizo una selección y se juntaron 21 cortometrajes de, de entre 1 entre y 5 minutos. Y bueno, para hablarnos de, de este trabajo, el maestro Bunt, ahora en su papel de presentador, pues, platícanos, Antonio por favor, de, de Mekastien. Claro que sí, pues muchas gracias. Qué bueno que no me tocó presentarme a mí mismo, de por sí estoy medio loco. Iba a acabar peor con tantos papeles en la cabeza. Bueno, pues, eh, pues eh, así es, pues, pues eh, se, se me ocurrió, pues, celebrar la, la, la vida, yo creo, de uno de los cineastas más, más eh, influyentes de, de la vanguard y, y, y, ¿por qué no?, también un poco eh, del archivo. Yo creo que Mecas fue una persona que tomó, tomó el cine desde un punto de vista más, más eh, lúdico, a pesar de todo lo que sucedió a lo largo de su vida, y, y así es, pues tenemos, tuvimos una, una convocatoria y creo que bastante interesante, bastante nutrida. Y eh, pues, eh, pues, eh, pues, estamos muy contentos, la verdad que tenemos trabajos desde México, Rumania, hasta Australia, y, y tenemos también tuvimos un trabajo Colombia, eh, entre otros, otros países. Y, y pues eh, vamos a, a presentar en, en el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México, en la, en la, en la legendaria Suave Crema, ahí vamos a estar el 19. Eh, en Sinagua, en, en Jalapa, también vamos a estar la misma fecha. Y eh, el día 21, en Horno de la Montaña, en Tecate y en el Palacio Negro de, de, de Cholula. Eh, vamos a estar ahí y pues esperamos también que, que la, la, la muestra se, se, se expanda en, en cuanto a sedes de, de proyección, pero bueno, eh, tenemos 21 trabajos muy interesantes, eh, muy dispares, pero justamente pues el hilo conductor es el, la, el, el festejo de este centenario de el grandísimo, grandísimo Jonas Mecas, que insisto, ha influido tanto, y además, pues, pues, escribió y dejó un legado extraordinario. Y pues, regreso de moderador, Micha, pues, eh, cedo la palabra. Gracias, gracias, Antonio. Eh, pues sí, porque me gustaría presentar la siguiente actividad especial, si, si Paloma nos ayuda que es una una igual este año es el centenario del formato nueve y medio entonces eh, la archivista investigadora y artista Ana Briggs se dio a la, a la tarea de realizar una, una búsqueda de materiales en octubre y medio por todo el mundo se hizo una selección y bueno eh, está eh, se estrenará mundialmente el día el próximo día 15 de, de octubre en el marco del día mundial del, del día internacional del cine casero y nosotros, bueno, pues levantamos la mano para poder compartir este maravilloso trabajo, esta maravillosa compilación, eh, y lo haremos el día 24 en la Cineteca Nacional, ¿no? Para que estén eh, pendientes y nos, eh, nos acompañen también en esta función, que bueno, pues como, como ya lo vieron, Artur no solo está promoviendo la reutilización de los archivos, sino también su, su preservación, su conservación, y bueno, las películas, tanto inaugural, teorema de tiempo, como de clausura, archivo cordero, y esta propia película no y medio, pues están en esa línea. Y, y bueno, pues ya, finalmente, quiero hablarles de una cosa que también está sucediendo en paralelo, que es la gira ultracinema, que a veces parece confuso, yo de repente me hablan de la gira ultracinema como el festival, pero no, la gira ultracinema es un proyecto paralelo de ultracinema, si me ayudas con la siguiente paloma por favor. Este que eh, surge, por supuesto, del festival, que ha, que ha venido sucediendo eh, prácticamente desde que empezó el mismo, pero bueno, ahora se, se consolida con, con mucha más fuerza, gracias a que fuimos beneficiados con el, fo, el Focine, para eh, el, el, el, la parte de formación de públicos, y bueno, este ha sucedido, ha empezado en agosto, con eh, experiencias incre y verdaderamente increíbles, hemos podido llegar a comunidades rurales en las que no nos hubiéramos imaginado jamás que, que se viera cine experimental y es gracias a, a, a, al apoyo del Focine y, al, y sobre todo al apoyo de los gestores culturales locales que nos han permitido eh, compartir cine experimental en sitios que nunca hubiéramos imaginado que, que fuera posible. este En este mes, en el marco de Ultracinema, habrá eh, paradas de la gira en Mazatlán, Villahermosa, Puerto Vallarta, Tepic, Tijuana, Guanajuato, Mérida y Toluca. No son precisamente el festival, pero bueno, solo eh, ahí para que estén, estén pendientes en estas ciudades, por ahí preguntaban que nos faltaba Villahermosa, no, no la dejamos fuera, ah, eh, ahí está. Y, y nada, pues ya, para concluir y, y dar eh, oportunidad de que nuestros invitados contesten alguna pregunta, si la hubiera, eh, nos queda invitarlos, por favor, que en, en, entre el 15 y el 29 de octubre, de manera presencial, pues si tienen la oportunidad de estar en alguna de estas ciudades cercanas, nos, nos acompañen, las películas que van a ver son verdaderamente sorprendentes, no es porque las hayamos eh, seleccionado nosotros, pero <risa> la verdad es que sí son un cine diferente, ya lo decía Jonas Mecas, es un cine menos perfecto, pero más libre, y, y bueno, además eh, en la página web ultracinema.x10.mx estará la selección oficial entre el 16 y el 30, no para que nos acompañen toda la información de eh, sedes, horarios, eh, programas y, y demás está en nuestras redes sociales, entonces los invitamos por favor que eh, nos acompañen a disfrutar la fiesta de cine experimental en México en nuestra, nuestra décimo edición. Cualquier duda, o cualquier pregunta, cualquier eh, cuestión que fuera relacionada, pues por favor contacten a Lucía Romero, ahí están sus datos. Gracias Lucía por, por ayudarnos a, a coordinar esto. Y por supuesto, pues gracias Antonio por moderar, presentar. Gracias Yadira, gracias Andrés por prestarnos tu película, por darnos la oportunidad de, de compartirla con muchos, muchos, muchas más personas. Gracias Gabriela igual por, por, por esta, esta oportunidad. Y Lía, pues ahora sí que hay un agradecimiento especial porque, bueno, sin tu, sin tu colaboración eh, no sería posible que, que estuviéramos pisando tierras, tierras paraguayas. Y bueno, eh, no sé si hay alguna... Pregunta, con esto acaba nuestra presentación, pero supongo que habrá quizá alguna pregunta para nuestros invitados, para nosotros. Ahí nos, nos ayudan Paloma y Lucía. Sí, claro que sí, Micho. Sí, tenemos algunas preguntas, entonces si les parece bien, se las voy leyendo para que las vayan respondiendo. Sí, uh -huh. eh, tenemos una por acá, primera, que dice, ¿podrían por favor hablar de este festival? Un resumen, su, su historia, su... su... Eh, pues la definición y el crecimiento que ha tenido en estas 11 ediciones. Eh, gracias, Paloma. Pues esa, esa creo que me toca. A, a nosotros a nos, no, tuvimos algunas experiencias interesantes eh, mostrando pequeños cortos experimentales de, de, en, en, en algunos otros festivales, cu las cuales no fueron muy gratas, entonces dijimos, bueno, hay que, hay que, hace falta un espacio de, de exhibición de cine experimental pues completamente dedicado, y en las primeras dos ediciones de Ultracinema estuvieron eh, dentro del marco de Shorts México como una especie de sección especial, le agradecemos muchísimo a, a Jorge Magaña, director de, de, de Shorts México que nos abría la puerta y eso fue en, en 2012 y 2013, en 2014 ya decidimos sal, salir de, de, de, de, de, esa, de esa ala que nos cubrió a, a arrancar nuestra aventura en solitario como Jorge jornadas de reapropiación que fue nuestra primera etapa muy mucho más dedicada al, a la reapropiación como tal al reempleo de, de archivos hasta que finalmente en el 2017 se, se transforma en ultracinema dando apertura a, al cine experimental y a, a muchas otras formas de, de creación y pues así así ha, ha sido hasta la edición pasada que decidimos bueno en ese justo en ese 2017 eh, Adoptamos la itinerancia militante que le llamamos. Estuvimos en Pueblo y Cholula, buscando eh, pisar otros terrenos. El año siguiente estuvimos en el 2018 en Jalapa, por eso Naya decía que era la segunda vez. Todo el aparato del festival se movió a Jalapa. Al siguiente, eh, estuvimos en Guelatao, Oaxaca, en el 2019. La pandemia impidió que estuviéramos en Tepic, Nayarit, en el 2020, pero bueno, hicimos una versión virtual desde allá. Y el año pasado nos tocó para hacer, para hacer el aniversario número 10 del festival, eh, también un poco virtual, medio presencial, en postal Y este año pues decidimos, sinceramente, volvernos locos y tenemos 16 sedes repartidas por todo el país, un poco inspirados en, en este asunto maravilloso que ha sido la, la, gira, la gira Ultracinema. Eh, sí. Y bueno, pues eso espero que responda a la pregunta. Sí, perfecto, Micha, muchas gracias. Les leo la siguiente eh, pregunta. Dice, ¿cómo ha sido el esfuerzo de coordinar actividades de ultracinema en tantas sedes, no? Jalapa, Tijuana y Paraguay. Híjole, pues esa creo que igual me toca a mí, perdón. <risa> pues ha sido un esfuerzo titánico, la verdad es que tenemos la suerte de, de, de estos a lo largo de estos 11 años ir tejiendo redes, ya lo decía Yadira de, desde la edición del 2018 queríamos ir para allá hemos estado intentando lo hemos pero siempre es un poco complejo eh, esación eh, es un festival autogestivo independiente y que se realiza básicamente con, con el corazón y las ganas de, de la gente que está involucrada y por supuesto con la, la generosidad de las de, la, de los gestores culturales locales no entonces en esta ocasión pues apelamos mucho a eso no tenemos eh, en, en, en tijuana en en Jalapa, pues colaboradores del festival ya de hace algún tiempo que pues abocaron sus esfuerzos a, a generar este, estas, estas funciones. Pero en otros lados, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en, en, en, en eh, Michoacán, en Guanajuato, pues son gestores locales ¿no? que nos, nos brindan su colaboración ¿no? con el ánimo de compartir eh, un cine diferente. También nos han abierto las puertas de sus espacios o han buscado espacios ¿no? para poder compartir. Entonces ha sido un esfuerzo súper interesante y, y, y, y laborioso, pero bueno, pues estamos tratando eh, de, de darle la vuelta al a, un poco a, a, a esta cuestión de la, de, de, de la itinerancia, no, no solo en un espacio, sino tratar de compartir eh, mucho más. Y por supuesto, bueno, lo, lo, lo, lo que va a suceder en Paraguay también no es, no, es, no es gratis, es gracias a la gentileza de la gente por allá bueno, espero que se responda a la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Y aprovechando este, eh, que hablamos de Paraguay, Lía quería hacer una mención, entonces le cedo la palabra. Ay, no quería dejar de, de mencionar los nombres completos de las personas que nos están ayudando en Paraguay, que fueron tan, tan gentiles. Eloísa Baello es la directora del de Centro Cultural de España en Paraguay, y a ella le debemos que este... Que esto pueda existir, y María Suárez de Cepeda es la persona que está co-coordinando conmigo y curando el festival allá. Eh, así que bueno, para ellas dos, muchísimas gracias, y de nuevo, Micha, gracias a vos por permitirnos llevar hasta esa zona entre Paraguay y Argentina, esa parte más litoraleña eh, y fronteriza, eh, el festival. Eh, muchas gracias. Gracias Lía y para seguir les comparto rápidamente un comentario que nos dejan en las redes sociales, eh, dice estamos muy emocionados, es de Alexis Riviera, dice estamos muy emocionados porque Ultra Cinema MX llegue a todos lados del mundo y los esperamos con mucha ilusión en Puebla, entonces bueno, ahí está la invitación para que llegue Ultra Cinema a Puebla. Sí, este, gracias, anhelar. gracias Paloma. Pues, ya nada, no sé si te, nos da tiempo de, de que cada quien se despida eh, y, pues, con, con actitud de agradecerles eh, pues su presencia, su, su participación. Eh, entonces, bueno, eh, Yadira, si quieres eh, despedirte. Sí, pues, muchísimas gracias. Este, creo que va a hacerse merenda, fiesta. Como diríamos por allá por mi rancho, senda rumba. Aquí lo que viene es Candela. Eh, Acompáñanos, muchas gracias, Gabriela, por prestarnos tu película, Andrés, qué genial. La próxima vez vienen a Tijuana, lo aseguro. Y este y pues nada, muchísimas gracias a Ultracinema por permitirnos tener todo este material fílmico en el estado. Eh, esta vez llegamos a tres... De, las siete, de los siete municipios, esperemos que poco a poco vayamos llegando a comunidades donde sea más difícil ver cine y sobre todo pues, un cine diferente. También algo que creo que no se ha comentado, pero eh, ¿por qué estamos todos aquí vueltos locos haciéndole caso a Micha y a todo lo que se le ocurre? Pues porque este festival tiene algo muy distinto, aparte de que tiene un equipo de trabajo súper dedicado, y súper este, entusiasta a hacer cosas en diferentes partes del mundo, como podrán ver, es que también se ha creado una comunidad muy interesante de, de creación audiovisual, ¿no? Este, aquí, entre todos, no lo decimos, pero estamos cocinando como varios proyectos entre todos nosotros, talleres, películas. Y creo que lo más bonito de Ultracinema no es solamente que nos permite ver un cine diferente, sino que nos ha dejado claro que hay otros modos, ¿no? De hacer cine, un cine colaborativo, un cine comunitario, un cine de reempleo, un cine muy interesante que, que va más allá de las propuestas comerciales, ¿no? Que podemos ver en las salas de cine normal. Entonces, pues yo muy contenta de ser parte de Ultracinema. Gracias, capitán. Ahí nos vemos. Gracias, gracias, Yadira. Eh, Andrés, gracias por por estar acá. Pues gracias a ustedes, la verdad, por la invitación nuevamente. Una gran oportunidad de que, de que la peli sea vista. Muy agradecido y pues esperando ansiosamente los comentarios de la gente. Ya nos estaremos viendo por ahí en los festivales. Gracias a todos por las sedes y, y nos vemos pronto. Gracias, gracias Andrés Gabriela. Gracias. Bueno, pues yo también agradecer y reiterar mi gusto por conocerles y por participar en, en esto que es maravilloso y que seguramente va, va a seguir creciendo. Y bueno, pues nos, nos veremos en, tal vez en, en un par de sedes y, y ahí pues eh, ojalá que podamos organizar también después, eh, digamos que donde esté yo pueda también acoger alguna muestra del festival, ¿no? Organizarlo con calma porque creo que sí vale mucho la pena este, que siga creciendo y que siga circulando. Gracias. Gracias, gracias, Gabriela. Lía, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Maestro Bunt, para variar, eh, termino yo este, cerrando en lugar de que ustedes continúen con su labor de moderador, pero bueno, pues ahora le tocó hacer doble papel. Gracias, Maestro Bunt, por, por eh, seguir aquí al pie del cañón. No, pues al contrario, muchas gracias y pues agradecer a, a, a quienes estuvieron presentes, nuestras invitadas, nuestros invitados que nos, que, nos, eh, que nos han apoyado pues ya en varias ediciones y pues, pues nada, un gran agradecimiento y pues, pues qué ganas de, de estar por allá en todos lados, pero alguna vez ya tendremos chance de... Eh, de, de hacer un, un tour mundial y hasta imprimiremos camisetas. Entonces, pues, <risa> gracias. gracias, Antonio. Y pues ya nada más me queda, me queda agradecerle a todos los, las los personas, que bueno sería muy largo nombrar, que nos han ayudado que la, esta edición de Ultracinema visite más de 15 ciudades al, en paralelo. A los, eh, a los que nos mandan sus películas, sin ellos sería imposible, ¿no? Sería imposible hacer un festival sin, sin la gente que nos confía sus películas. Eh, invitar a, a, a las personas a que se acerquen a, a las funciones, tanto virtuales como presenciales. Y por supuesto agradecer al imcine que a través del FOSCINE, pues nos, nos ayudó a, a poder eh, que la Giro Ultracinema llegue a muchos más lugares. A agradecerle a Paloma y a su equipo, que nos a, da la oportunidad de, de, de tener esta conferencia de prensa. Y agradecerle a Lucía que, que nos ha ayudó a coordinar todas estas cuestiones de prensa y agradecerle a quien se me haya olvidado de agradecerle, pero bueno, pues los esperamos en Ultracinema 11 entre el 15 y el 30 de octubre. Muchas gracias.